Dime, mi hijo. A veces el dominicano tiene un inconveniente. Como Don bueno, Luis. A mí me da que quiere disfrazar la cosa. No disfrazar no. un inconveniente no. que tiene dominicano, y que uno. No, uno. No, ahí no hay uno, ahí hay tres. No, no, doscientos mil diarios inconvenientes. Miren, aquí en este país ha pasado muchas veces asesinato por un roce de un vehículo. Es que ya no he escuchado la canción de No, no, ahora ¿Te sientes incómodo? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí, sí. Él no duerme. Pegado? Neto sabe que una persona no ha escuchado la canción así magrilla. Él no duerme. Sí. Entonces, vamos a ver el video. No sé específicamente dónde fue el lugar, donde sucedió, porque es un video Ay. muy reciente. Dios mío, ¿qué En lo que es? ese video, miren. <risa> mira, mira, mira, mira. Parece ser que el vehículo blanco rozó al Honda Aco que está detrás. Dale y atrás. el amigo del Honda Aco, de, de, o del CIVI, Ajá, El de Civi, el del medio, de un ondaco. ¿Te acuerdas, Neto? Yo tenía el carrito. Sí, ay, ¿cómo no acordás? Eh, entonces. No tenía aire. Eh, cuando cuando viene, va, ah, porque no lo quiere dejar salir? Se le puso vida, bravo ¿qué? porque no quería dejar salir, porque él tenía que pagarle el roce que le había hecho el vehículo blanco. Entonces, yo no entiendo, la, yo no sé si ese tipo. Mira, mira, mira, mira, mira. Tiene el cerebro. ¡Pum! Ah. Del planeta de los simios. Tú te acuerdas de la película esa. Y es que tú para Porque, ¿cómo es posible era, que, si poder. tú estás reclamando un que te hicieron un pelado, tú cojas el vehículo, le dé durísimo al, al, al otro vehículo, o sea, sigue pelando el vehículo y con choca hecho fue que es peor, dobla, rompe una pared, que supongo yo que usted no vive ahí. Yo supongo. Que hay que tumbar la pared entera porque esa pared tiene 200 años. Sí, sí. Y no se le vaya a él. Lo que algo que, que no re, no. se remende. Ya remende no, pero mira, pues no, esa pues, no. pared se rompió y una vez. No, no. Un, y un topadito. Entonces. Se entera la manzana tiene que, que el, ponerle el los muchacho bloques. del suerte rojo es tan de ra, rabia el muchacho del suerte rojo, neto. Es rabia. Él con un martillo los controló a los dos, al tipo del, del carro y a la jipeta. Pero mira, te digo que es rabia porque siempre esos tipos de gente que tienen esos vehículos siempre andan armados y a él no le importó. Él, él, un martillo. él dijo, o tú me dejas salir o algo hacemos. Parece ser que no querían dejarlo salir a él y querían entrancarlo. Miren cómo le ponen la Infinity en el medio para que él no pasara. Ya que el carro está quedado ya nos vimos cojero. ya ese fue vamos a, a repetir vamos a repetir vamos a repetir, ah. vamos a repetir por favor dale ah, pero que son ok amigos. mírenlo ahí el, el, para que se ese entienda es Bobby, el otro es pedro okay. no, no para que se entienda el vehículo blanco ah. rozó el vehículo de atrás uh. entonces <risa> ellos querían que, le, que no se fuera para que le pagara el roce que le había hecho el choque que le había hecho entonces sí, él quería el, que se los que dos se fueron son y adelante sí y y adelante. yo sé pero estaban trancándolo para que él no se fuera y pagar el daño que había hecho. Y vi, entonces, mire, mire, mire. Ahí él lo está chocando y le está golpeando al, al muchacho del carro. Entonces, en ese momento, vuelve y le da para atrás y comete la estupidez más grande, estilo Toreto. ¡Wow! Rápido y furioso. ¿Usted se acuerda de la primera de Rápido y Furioso? Sí. Esa va a ser una de las tomas. Tengo entendido que, no es, que esto es un show. Que esto es parte de la película de Rápido y Frioso que se está grabando en República Dominicana. Increíble. Eh, y que esos blogs son de mentira. O sea, de los blogs Increíble. lo <risa> que estaban en el chavo en la película. En no, pero, pero parece que... Puede ser que adentro del carro, yo no entiendo. Oye, me... que chocó la pared. No, pues no, pero esa pared yo creo que con la mano. Y Zapari <risa> entera <risa> va a tener que poner. Neta, esa pared con la mano. <risa> no, eso es lo aguacero que le ha caído a esa... ¿eh? Eso... A peso lo cobro yo, ¿verdad? <risa> la, la que le ha caído a esos blogs. Entonces, el joven que andaba con su martillo en mano, que no, no coge esa, martillo, no que él iba, iba, papi, iba a martillo. dejar y que, que, que vinieran y le metieran esa presión. Un hombre, no, que no, lo no. que está taciando en la capital. No, se ve que ese tipo... Que es muy difícil. No, se ve la que la ese capital. tipo trabaja para una empresa privada. Eh, y vienen estos dos bichanes a trancarle un hombre. A trancarle un hombre aburrido, seguro. Sospechando de adulterio ¿eh? en su casa o, una de, o, una de, o lo llamó el banco por un préstamo, o la mente loca o, o, o un o, banco que te esté llamando o, que, te, que tiene que pagar o un cobrador impulsivo llamándolo y ese hombre viene de que a eh, a el, trancar el vehículo. Tú lo que tiene. el otro ni se no, ni volvió a salir después que he chocó la pared, ni volvió a salir, se quedó ahí. Mira ahora. A, o, miren ahora y ahora bien ese edificio está en herencia con cinco <ríe> delincuentes que son los dueños que hay que poner esa parenterita. Sí. Entonces miren ahora el gasto del tipo del Civi es el vehículo de él porque lo chocó el vehículo blanco porque lo chocó también de manera intencional o sea, y el cristal que él rompió el doctor. cristal la pared que se llevó de, de, de mal choque junto con la pared que él hizo del vehículo porque, hermano, si es un choquecito y no es una cosa de otro mundo, ¡suelte eso en banda! ¡Suelte eso en banda! Porque hay gente que se está poniendo loca, eso como Jorge Luis, ya, José Luis. José Luis se pone un sitio lejísimo, eh, De Telenor. Para que no hagan ni motores, ¿eh? tú sabes, ni... ni si, si, o sea, que lo tenis negro a veces, sea, Manchan. Cuando tú haces un pateo, ¡pram! Si le topan a ese carrito, Luis. Entonces, <risa> ¡En cámara! Lamentablemente, a veces nosotros por tontería buscamos problemas innecesarios. Mira ahora ese muchacho, con ese vehículo ahí, con esa pared rota. Porque tú no puedes decir en una corte. Y no era de español, eh, la de No, tú no puedes decir en una corte. No, porque me provocó a que yo chocara esa pared. Oye, y lo puedes demandar como intento de asesinato. Porque sí, el... y, ¿y se se secuestro, y secuestro, porque tú estás, tú estás reteniendo a un agente, eso es secuestro, y eso sí. es operado es sí. por la ley. Y al final, yo quiero saber qué ganó él ahí. ¿Qué ganó Nada, él ahí? Nada, problema, buscó Problema. Se buscó. ¿Qué ganó él ahí? ¿Ahí se le van, en ese bonete? En la pared, en la pared. ¿En la pared? No, porque como dicen esto, o sea, son pared vieja. Entera. El, e el bañilo va a buscar el dueño de la casa, que es familia de ellos, sí, sí. y le va a meter soblo de cómo ocho. Tú, ¿Cómo tú le vas a meter a ese, a ese a eso es roto? De la, de la pared, no hay mal, ya, ya, ya, ya, ya. tú le vas a meter varilla. Qué bruto, tú ¿Cómo muchacho? tú le vas a meter varilla? Qué, qué bruto, muchacho es bruto ese muchacho, tú. Sí, sí, ajá. ajá. Ellos, ellos van a decir, sí, ahí te queda ahí mismo. Ay. Entera, <risa> tienen ellos la pared. No, y con los alambres de arriba también, lo, lo que tienen, puya. ¿Y si ese carro es prestado Neto? No, no, tú no, no, no, no es prestado porque tú no puedes ser tan loco. Digo yo, y eso Digo, fue no en la mañana, que no puedes estar bebiendo en la mañana borracho. ¿Y si ese carro es prestado No. ¿Ahí es peor? O, o es rentado de esa gente que viene de Nueva York con. con nada con, de eso. Ese carro es de él. Porque que estaban para Fula un día antes bebiendo y, estaban, y la mañana andaban ya tú sabes con el mismo humo. Señores, un roce no significa nada. Eso le puede pasar a cualquiera. A mí a cada rato para la guagua me han hecho A lluevecito. mí no me han rozado, no. yo ando a pie. Yo no. Tengo ese. No, ah, sí, todos los botellazos que pegan en el lado Sí, sí, sí, te dan los botellazos Entonces, un roce no significa pero nada tú te haces eco de eso, a mí cuando me parten Y de todo, tú no pero sabes Pero el primero hablar. que te llamó a ti fui yo ¿O no fue así? Sí, pues tienes que hablar y Ay, no, me, no, me digo amigo, yo, ajá el y habló, diario, se habló aquí, y Le dieron a Neto Flow, no lo dije yo No, pero no, yo hay gente exagerada Porque ese día llaman a todo el mundo No, pero a mí me dijeron, oye, ¿cómo fue? Un tiro. Genova, a Neto Flow le dieron un tiro Y yo, ¿qué? Y lo llamé y yo dime, 1700 te... llamadas tenía yo. Un padre? tiro, porque fue un tiro que dije, un tiro. Tirando tiro ahí mismo me dio la botella. Ah, ¿eh? Entonces, el pariguayo ah, ese qué, que ahora va a tener que comprar que ahí, ese, ese, esa pared, rehacer la pared, rehacer, eh, arreglar el bonete, arreglar el carro del blanco. No sé si el otro estaba chocado eh, de la Infinity. Miren ahora, portal de tigre. Cada vez que tú vayas a dar un peso o más de mil pesos, tú, tú te vas a acordar de decir qué pariguayo fui yo. En vez de yo irme y soy en banda. Si ¿Eh? sí. un... ¿Qué es lo que va a demandar? No puede demandar. ¿Cómo que no? querella intento no de homicidio. Ah, no, el otro sí, el otro sí, el otro sí, el otro sí. El, el, el, el vehículo del otro encima. Y están los videos. Y no, Eso es y... igual que quedar cinco tiros, usted no puede decir a la magistrada que fue inter... Que fue sin querer, usted fue en cinco que usted le vendió. Sí. Ahí usted va a caerse la boca. Que hasta se le va el abogado y usted salta. <risa> Entonces, qué lamentable que hay personas que todavía no se controlan. Esa pari. Y va a tener que buscar una pared. Que no me deja verla. ¿Tú tienes alguna bañina esto que tú le recomiendas? No, la bañina que yo tengo son ladrones todo. Tengo yo que estar al lado de ellos, ahí supervisándolo. ¿Todo? Se roban ellos mismos. Pero me pedí el martillo, ahí mismo lo tiene. Me pedí el martillo. Aquí no hay más nadie, eres tú. ¿Quién se lo bajó? Esa pala como que ya no funciona. Sí. Puede ser la que nunca la pala funciona. Chaca. Siempre hay que comprar una pala nueva, una construcción nah, nueva. Nada, estaba pintada. ¿Eh? Cada vez que hay una construcción nueva. Oye, dame a hacerte este cuento. Siempre. dame a este cuento. Este cuento es cuando uno estaba viendo, pero lo voy a decir aquí. Nuestro amigo Joel, que es pintor. Tú sabes, Joel, de la parte alta, San Pedro. Ajá. Que anda lo que te llamo el motor? Está pintando, es pintor, pero como es medio sinvergüenza, eh, no lo busca mucho. Entonces amarró un trabajo bueno. ¡Pa! Cuando van dos tarros de pintura de lo grande, esos cubos, va la mujer, el hombre lo pone ahí, desconfiando de toma para que trabaje. ¡Pa! ¿Qué pasa? Que como no tiene mucho trabajo, tiene una escalera coja. Y fue en Caramá y, se, y volteó los dos cubos de pintura, los volteó. Y agarró un perro que iba pasando y lo bañó. Este perro que <ríe> Yo no trabajo así, doña de <ríe> sus animales, le digo. <ríe> lo metió. El perro no veía tanta pintura. Y le <ríe> dijo la, doña, madre su perro. Yo no sé trabajar así. Vea qué todo yo hice ese perro. Dice que el perro le metió en palo. <ríe> que se acabó. Está lo loco el perro todavía. <ríe> No, me, lo no en baño, de... los, los pintores de... siempre tienen cuento porque yo me acuerdo. Un saludo a Jibo y a los muchachos de, de los puñeteros de su tiempo. Como que digo que estábamos 15 pa' y dice Givo, que no sé si era el papá de hibo o, o de Vito. Yo no sé de quién era el papá. Dice el papá de nosotros es pintor. ¿Qué? Es pintor. ¿Y hace cuánto pinta? Bueno, la última vez es que él pintó, cuando tú le pasas la mano por, por la pared, toda la pintura se va. <risa> De tanto tiempo, dije que tiene que no pinta. Igual que el papá de Fitti, mi amigo Fifty, que quiero y adoro, que, que cuando él pinta, él siempre tiene una sola canción. La canción del papá de Luis Miguel, de Luisito Rey, Éxito. Entonces, él siempre canta esa canción cuando está pintando. Pero él canta de una forma rara, porque canta de que ¡Éxito! Hay otro que Entonces, entonces cuando él termina de cantar, o sea, que canción de éxito, al final tiene un tono alto. Dice, ¡éxito! Entonces el tipo viene y, con, y se inspira. Y él mismo pintando, ¡éxito! Otro, otro es un viejito que, que, cuando está pintando, comienza a pitar. Uh -huh. Y él pita, no pinta, ah, el, el día entero. Y mamá estaba loca allá en la casa. ¿Y qué? Desde las 8 fue este pito. Viejo el día... Tú me tiene cansado, mí? Yo estoy una mujer mala en la cabeza. Y este pinto. Y me da diente. Loco, mi mamá ¿Sabes quién pintó el favorito? El bacán. ¿Y qué te tienes? El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El bacán. El ¡Activo! <risa> siete ropa lleva. Siete ropa sí, hombre. ¡Activo! A a calle, no unos activo. Me agarran uno otros otro día. ¡Activo! Ahí está. No creo que problema. <risa> y ya vamos a despedir el programa y lo vamos a despedir con el Top 5 de las mejores cinco videos de esta semana. Ya ustedes saben, vamos mañana. Y mañana el video de Neto se va a grabar. La gente que quiera... ¿Le digo a la gente que vaya? Claro. Todo la todo gente todo. que vaya. A las bueno. dos Emilio Prudón. Con Sánchez, Milo Prudón con, con Sánchez. Sánchez. Milo Prudón, con Sánchez. A la Se va a grabar el video sin mascarilla. Sin mascarilla, ya sabe. Ya usted sabe, nos vamos mañana.